Hola, hola, hola, hola ¿Sabías que hay un método de gran utilidad para orientar tu deseo y obtenerlo? Es este que está acá Yo lo creé para mí Lo probé primero eh, en alumnos avanzados de astrología Que supieran astrología eh, Y ahora lo fui perfeccionando y lo perfeccioné para todo el mundo Ahora puedes tomarlo, sepas o no sepas nada de astrología. Lo que tengas que aprender, te lo voy a enseñar en ese taller. Eh, son nueve encuentros. Nueve encuentros en los que te voy a enseñar 12 potentes herramientas para que logres la libertad financiera, la libertad económica, para que logres la vida saludable, para que logres plenitud, felicidad, eh, para, en definitiva para que tengas una, una vida llena de, eh, de abundancia. Y esto, Este taller se compone de nueve encuentros, uno por mes, el último domingo de cada mes, eh, más dos eh, sesiones individuales, personales, eh, por mes. Eh, empezó el 26 de marzo. Eh, <coughs> ahora, yo lo diseñé de tal manera que vos te puedes sumar en el momento que desees, lo que vas a tener que tomar los nueve encuentros. Los que empezaron en marzo van a terminar en noviembre, el noveno encuentro será en noviembre, la finalización de este taller, y, y los que empiecen ahora en abril eh, lo terminarán en marzo del próximo año, eh, tomando la de marzo de este año. Bien, en diciembre, enero y febrero no se va a dar el taller, por eso es de marzo, a noviembre, pero es circular, vos podés tomarlo cuando lo desees eh, con este taller eh, tomando los 9 encuentros mensuales más los 18 encuentros personales eh, eh, vas a lograr todo lo que desees en la vida es un taller que lo tengo más que probado y comprobado eh, y por ahí hay un video dando vuelta donde una de las personas que lo tomó eh, cuenta toda su experiencia de este taller Lucy, un abrazo enorme Lucy, te mando bueno, mientras haya cupos podés sumarte, en abril, en mayo, en junio mientras haya cupos, en este momento hay cupos eh, así que aprovecha. Y sumate ahora al taller en abril, eh, domingo 30 de abril, empieza. Eh, así que te, te pido que, si estás interesado, me llames, te paso más info o me mandes mensaje por Instagram o por YouTube o por bueno, por todas las vías que tenés para que nos contactemos. O directamente me haces una llamada de WhatsApp o me mandas un mensaje de WhatsApp y yo enseguida te lo contesto. O lo más rápido que pueda te lo contesto. Eh, El taller tiene un valor, sí, tiene un valor. Eh, ese valor es de 100 dólares mensuales si estás fuera de Argentina o 20 mil pesos por mes si estás acá en Argentina. Eh, si estás en Argentina, me lo puedes abonar a través de una transferencia bancaria. Si estás en el exterior, el pago es a través de PayPal. Bueno, te espero, no te lo pierdas. Haceme caso, anótate. Hola, queridos amigos, amigas, amigues. Bueno, eh, hoy es un. Una clase, un video, ¿cómo lo podríamos llamar? Muy, pero muy especial. Eh, hoy vamos a, a ver de qué se trata este eclipse del 20 de abril de eh, 2023. Ya saben que venimos siguiendo muy, pero muy, muy especialmente todos los eh, sábados eh, cada evento que se está produciendo en el cielo ¿por qué? porque estamos ante fenómenos muy pero muy muy muy muy especiales del de planeta y, y no queremos perdernos ninguno, queremos eh, ir viendo cómo va evolucionando este planeta en este momento así que los invito a que se queden ahí estén muy pendientes hasta el final de este video eh, este video lo estoy grabando hoy mismo hoy sábado 15 de abril eh, y vamos a hablar sobre el eclipse eh, del próximo eh, 20 de abril. Eh, así que bueno, vamos a la presentación. Bueno, entonces sí, ahora sí vamos con eh, este evento, este evento que va a pasar el 20 de abril del 2023 a las 4 am en el 0 de longitud y 0 de latitud, o sea Greenwich y Ecuador. Ustedes saben, siempre les explico, yo cuando son eventos así mundiales cuando son eventos que pasan eh, que nos afectan absolutamente a todos eh, yo lo hago para esas coordenadas porque yo aprendí que eso es el cosco, el chakra central del planeta del planeta tierra así que bueno eh, a las 4 de la mañana, a las 4 am, cada uno que haga las cuentas para, para su país. O sea, por ejemplo, España está en el más 2, así que va a ser a las 6 de la mañana. Buenos Aires está en el menos 3, así que va a ser a la 1 de la mañana. México, si no me equivoco, está en el menos 6, así que va a ser el 19 de abril. A las 23 horas, a las 22 horas, si no me equivoco. Bueno, cada uno que haga las cuentas. Eh, a las 22. <ríe> Ahí está. Eh, entonces, eh, lo importante es saber, en Ecuador y, y Greenwich, a las 4 de la mañana es el momento en el que la luna y el sol van a estar exactamente a 29 grados 49 minutos de Aries 9 grados 49 minutos de Aries ¿por qué es tan importante este eclipse? porque durante este eclipse se da Este eclipse se da en un grado kármico, en el grado 29 de, eh, de Aries, pero además de eso, eh, va a estar justo pasando a Tauro. O sea, se da entre Aries y Tauro el eclipse va a estar justo entre Aries y Tauro es algo muy raro que se da en este momento a esa hora, exactamente a esa hora eh, tenemos según ahí en Greenwich y Ecuador una disposición planetaria eh, muy muy especial acá me faltan poner algunos eh, planetas eh, y me faltan los nodos que eh, justamente eh, los del eclipse pero quería que se viera en un principio como más limpio Justamente el ascendente de ese momento se da a 27 grados 48 minutos de Pisces y la casa 2 ya está en Tauro. Queda Aries interceptado en la casa 1 de ese momento y este eclipse se va a estar dando justo sobre la casa 2. Eh, ustedes saben, ya desde hace un tiempo, Urano está transitando el signo de Tauro. Eh, ustedes saben que en el, eh, el 21 de diciembre del 2020, no quiero repetirme y repetirme, eh, pero el, el 21 de de diciembre del 2020 ocurrió un eh, fenómeno astrológico, astronómico, astrológico, muy particular, no hay otro, eh, no hay un registro en la historia eh, de otro momento igual a ese, eh, y es que Júpiter y Saturno se pusieron en conjunción, que lo hacen cada 20 años, eh, en un signo de aire, en Acuario, y empezaron un ciclo de 200 años, <coughs> disculpen, en que va a ocurrir eh, esas eh, conjunciones eh, en signos de aire. Bien, entonces estamos iniciando una etapa de aire pero no la estamos comenzando en Libra no la estamos comenzando en Géminis la estamos comenzando en Acuario y Acuario representa la comunidad Acuario representa eh, lo, lo comunitario eh, Acuario representa a el pueblo Acuario representa a la innovación Acuario representa el futuro Acuario representa eh, todo lo que viene y, y en este momento este eclipse <coughs> se está dando con la primera entrada que hace Plutón en Acuario o sea, Plutón está a 19 minutos de Acuario. Ustedes saben, el 23 de marzo entró Plutón a Acuario por primera vez en los últimos 248 años, que es lo que tarda, pero se va a poner retrógrado y va a salir y va a volver a entrar a Capricornio y es como les explicaba en la clase anterior, va, viene, va, viene, va, viene, hasta el 20 de noviembre del 2024 que va a entrar definitivamente en acuario y ya no va a volver a salir de acuario eh, por los 20, por 20 años o sea hasta el 2044 no va a volver a salir de acuario perdón, le pegué el micrófono no sé si se habrá sentido mucho miren tengo micrófono inalámbrico y aparte Corbatero. Eh, espero que se escuche bien, espero que se esté eh, escuchando bien la transmisión, yo creo que sí, yo creo que se escucha mejor que antes, eh, que con el otro micrófono. Bueno, entonces, les decía, este evento se está dando justamente con, ustedes saben que los nodos son fundamentales en esto, o sea, cuando hacemos la corrección... De el, eh, del eclipse eh, se toman los nodos entonces el nodo norte ahí en este eclipse está en Tauro o sea este eclipse se está dando en Aries a 29 grados 49 minutos grado kármico de Aries pero va a durar hasta que el sol y la luna ya estén eh, en Tauro, porque dura, un eclipse dura aproximadamente dos horas, y en dos horas ya va a haber recorrido esos minutos que le falta para entrar a Tauro. Eh, <coughs> Entonces, es un eclipse muy especial por eso, es un eclipse muy especial porque está en juego nada menos que Júpiter ahí, Júpiter en Aries, empujando, eh, Júpiter ustedes saben que es el gran benéfico, saben que es el gran dador, y eh, la casa opuesta a donde se da el eclipse es la casa 8 el eclipse se da en la casa 2, la casa opuesta a donde se da el eclipse es la casa 8, esa casa 8 está eh, en escorpio, y eh, está completamente en escorpio, porque ya a 0 grados de Sagitario empieza a la 9, o sea parecería como que están perfectas esas casas, o sea la casa 2 en Tauro que es el segundo signo, la casa 8 en Escorpio que es el octavo signo <coughs> hay un cambio un cambio radical un cambio que va a ser por supuesto que va a ser movilizante con movilizaciones en, de la gente en la calle con eh, eh, con revueltas con incendios eh, como pasó hace poco en París eh, con eh, gente protestando y por qué va a protestar la gente por sus derechos casa 2 ¿sí? Eh, en general, el eclipse eh, afecta principalmente donde se ve el eclipse, desde donde se ve, pero en, en realidad está afectando a todo el planeta. Y ya vemos que estamos así. Un eclipse empieza a sentirse los efectos desde siete días antes, y se siente hasta siete días después es como, como si fuera el... Eh, es luna nueva eh, en este caso están el sol y la luna juntos y, y entonces es como esa fase lunar, esos siete días de, de cuarto menguante y hasta que llega a cuarto creciente eh, entonces es muy poderoso hay un cambio muy grande en cada uno de nosotros, ya lo estamos sintiendo, eh, hay, hay cosas como que hasta que ocurra, hasta el 20 de abril, eh, que se nos van a trabar, que se nos van a complicar, es como entrar en esa oscuridad, estamos entrando a la oscuridad del eclipse, o a la parte oscura y entonces hay cuestiones que tienen que ver con eh, el, el meternos hacia adentro <coughs> empezar a indagarnos y que la transformación sea individual pero ya sabemos que transformándonos cada uno de nosotros se transforma el planeta completo qué cosas tenemos de positivas a nivel planetario con este eh, con esta con este eclipse bueno que empiezan a acomodarse eh, las cosas a nivel mundial eh, en, ya empezó con eh, Júpiter y Saturno en el 2020 a caer lo hegemónico para, eh, para que empiece a nacer un nuevo orden, un nuevo orden, eh, cuando hablo de nuevo orden hablo justamente de ordenar las cosas a nivel... Mundial y, y ese nuevo orden tiene que ver con eh, un mundo eh, con, que contemple a todos, a todas, a todes, inclusive que contemple lo que hasta ahora no, no se nos permitió contemplar o no, no tuvimos conciencia, no es que no se nos permitió, no tuvimos la conciencia de, de, de llevar un mejor orden con respecto a, a la naturaleza, a la biodiversidad, a la ecología, a... Eh, ¿Por qué? Porque Júpiter y Saturno en signos de tierra, siendo eh, conjunción en signos de tierra, eh, nos, eh, nos empujaba al crecimiento material, a la explotación de la tierra, a, a cuestiones que pensábamos que eran infinitas. Y hoy nos empezamos a dar cuenta de que eh, nada, hay todo un cambio climático producido por nosotros mismos eh, y que ya no podemos seguir manteniendo las cosas como, las, como fueron hasta ahora. Tenemos que hacer un cambio. Y este eclipse viene muy bien para esa transformación, para hacernos cargo desde lo individual a lo grupal. O sea, eh, acá eh, en Argentina durante muchos años se, eh, se vio el tema de, eh, de que se vayan todos, de que... Eh, bueno, que se vayan todos los políticos ¿sí? y esa no es la solución, el otro día contestaba un mensajito eh, que habían dejado algo así la solución está en que nos impliquemos nos impliquemos más con, el te con los temas que eh, que nos que nos convocan eh, que nos convocan en forma individual que cuáles son eh, bueno, sostener el medio ambiente eh, saber que sin medio ambiente no tenemos vida o sea eh, vamos a terminar eh, muriendo por por calor, por frío, por asfixia, por lo que sea, o sea, no vamos a poder respirar. Entonces, es muy importante este tema de que aprovechemos este eclipse para hacer esa transformación interna. Tenemos el, el medio cielo del eclipse en Sagitario, y eso nos ayuda, nos empuja a crear un deseo, a crear una forma de, de hacer las cosas de otra manera, de apuntar la flecha del centauro hacia lo más alto y llegar a eso. Como les decía antes, la casa 8 está en escorpio. Y, eh, y ocupa todo Scorpio ¿sí? Plutón en Acuario hay una transformación eh, Saturno en Pisces me indica justamente si ustedes ven, este Saturno en Pisces está en Trígono con él nodo dármico con el nodo sur con el punto opuesto donde se produce el eclipse ¿Sí? entonces eh, y en sectil con el eclipse en una casa que es netamente interna casa 12 entonces, primero vamos a estar muy sensibles, muy sensitivos vamos a estar intuitivos, eh, este eclipse nos trae eso que necesitamos mover internamente, este es el momento ideal para que lo hagamos, desde siete días antes, o sea más o menos desde, desde hace dos días, este video está saliendo hoy 15 de abril y hasta siete días después, o sea, hasta el 27 de, de abril, estamos en un momento ideal. ¿Para qué? Para eso, para hacerle caso a nuestra intuición, para hacerle caso a nuestros sentidos. Neptuno, que está en su domicilio en Pisces, que también es eso, es, es esa sensibilidad muy, muy profunda, está en casa 12, pero está muy muy cercano al ascendente está un, a solo un grado del ascendente entonces ese Neptuno que además está en Septil con Plutón ¿ven? Septil con Plutón en Acuario eh, hace que estemos más sensibles y que esa sensibilidad la volquemos a lo social entonces, acá en Argentina eh, hay una doctrina eh, política, el peronismo, eh, que una de sus bases fundamentales es que el hombre no se realiza solo, el hombre la mujer no se realiza solo, sino que se realiza en comunidad, se realiza a través de la comunidad, sino no hay realización del hombre. Eh, eh, y eso es lo que de alguna manera nos está marcando este, este hermoso eclipse que vamos que va a ocurrir el 20 de abril del 2023, pero que ya lo estamos sintiendo. Es muy sensitivo este eclipse. Ustedes saben que yo no soy de hablar tanto de los eclipses, pero que este último tiempo, por esto, por estas cuestiones que están pasando en el cielo, es importante tenerlos en cuenta y es importante tenerlos en cuenta ¿para qué? para nuestro crecimiento personal, perdón le volví a pegar al micrófono eh, después veré cómo sale esto, bueno ustedes ya me conocen eh, estoy haciendo lo mejor que puedo acá eh, tratando de, de crear clima y, y la verdad cada vez me cuesta más eh, <risa> eh, me parece que voy a volver a los vivos donde eh, podía charlar con ustedes eh, y, y se hacía todo más eh, más dinámico bueno hay una cuestión eh, que les decía fundamental en este eclipse el eclipse se está dando exactamente a 29 grados 49 minutos de, de Aries en ese momento comienza el eclipse ¿sí? y termina en Tauro a 0 grados y unos minutos de Tauro eh, tanto el Sol como la Luna ya van a estar en Tauro es algo muy raro que ocurra eso está ocurriendo en este momento tan especial del planeta ahora en ese mismo momento va a estar en séptil urano en conjunción con mercurio Todavía directo, pero ya empezando a sentirse eh, la retrogradación o la sombra de que va a volver para atrás, ¿sí? En conjunción en Tauro, en Septil, con Marte en Cáncer. Por favor... Todo lo que les surja decir primero piénsenlo 20 veces, no 10. Si pueden 100 veces mejor, no hablen por hablar, no digan eh, cuestiones que pueden herir a otras personas sean conscientes de que la palabra va, tiene poder pero va a estar más poderosa todavía tampoco hagan promesas que no vayan a estar seguros que la pueden cumplir porque este Marte en cáncer, en la casa 4, en Géminis, es de eh, proclive o tiene tendencia o tiene inclinación a hacer promesas y por más que estén dentro de... Eh, de sus ganas de, eh, de cumplirla, es muy posible que no las puedan cumplir. Eh, es un momento más para uno que para los demás. Es un momento en el que. Eh, esa transformación de la que hablábamos antes ¿sí? que ya se viene gestando en Nodo Sur en Escorpio en, en Casa 8 ya se viene gestando esa transformación no es de un momento para el otro pero ya la traemos venimos caminando en esa transformación eh, nos va a, a posibilitar más adelante, tal vez a partir de que Mercurio nuevamente se ponga directo, acá está directo, pero en unos días va, va a retrogradar, eh, y después, se, después de 20 días se va a volver a poner directo, eh, tal vez en ese momento veamos los frutos de este eclipse es un momento ideal para iniciar cosas el eclipse empieza en Aries y termina el eclipse en Tauro empieza eh, en Casa 1, entre comillas, está muy en la cúspide de la Casa 2, pero en Casa 1, eh, y termina en la Casa 2. Entonces, si tenés en mente iniciar un proyecto económico, un proyecto que tenga que ver con... Eh, eh, con lo eh, con lo económico con con negocio eh, es un momento ideal para hacerlo eh, si, si ya lo tenés preparado ¿sí? Eh, es muy bueno para Iniciar cuestiones que tengan que ver con uno estar mejor, sobre todo en el plano de lo material. También para el amor es un muy buen momento si tienes que hacer un cambio, eh, una transformación eh, en. Eh, dentro de, de lo que es el amor ya sea de pareja, de amigos de, bueno, es un muy buen momento también para hacerlo eh, ¿qué más tenía para decirles? bueno, creo que nada más, creo que con esto eh, les alerté sobre todo lo que tenía que alertarles de este eclipse que va a ser el 20. ¿Qué les aconsejo? Por lo menos yo lo voy a hacer. Eh, estar la mayor parte del tiempo, todo lo que se pueda, eh, en, sobre todo en ese horario, en el momento más, eh, más sensible, eh, estar bien hacia adentro. Hacia eh, haciendo algún tipo de meditación o si no meditas como es mi caso bueno en contacto con la naturaleza con la tierra con eh, como puedas con algún sistema que te que te llene y que te dé la posibilidad de eh, de producir esa transformación sin que esa transformación signifique eh, algo doloroso bueno gente espero que les haya gustado este video me costó mucho hacerlo mucho hacerlo no no no por, por el video en sí sino porque tuve muchas trabas en el medio eh, les eh, quería comentar también. Ay, yo no sé si hacerlo. No, no le pedí permiso. Bueno, eh, ya está disponible el el curso de eh, astrología kármica. Eh, Pueden entrar a la página web patagoniaastral.com, lo tienen acá arriba, patagoniaastral.com y, y ahí buscarlo en la página, eh, el, el curso de astrología kármica. Ya está todo subido. Eh, es, eh, es de pago, ese no es de gratuito. Eh, siguen teniendo el nivel inicial, eh, el avanzado 1 y el avanzado 2 de astrología completamente gratuito, porque yo creo en la educación gratuita. Pero esto es un máster, es para astrólogos, o sea, es un máster, no es un curso. Eh, y, que nos llevó exactamente un año con Lola. Eh, empezamos aproximadamente para abril del 2022 y en abril del 2023 eh, está ya subido, disponible. Eh, o sea que estamos haciendo con Lola hoy la inauguración formal. Igual la semana que viene... Eh, que nos toca el horóscopo con Lola, lo vamos a, a contar juntos, lo vamos a inaugurar juntos, eh, pero los que así lo deseen ya pueden entrar al máster e eh, ir viendo, tienen que ser, recuerden, Primero se tienen que hacer miembros de la página, hacerse miembros de la página del portal de astrología de PatagoniaAstral.com es gratuito, ¿sí? Ahí tienen que registrarse. Una vez que se registraron, tienen que registrarse en el, eh, en el curso, en el máster. Y, y entonces ahí vamos a empezar a mensajearnos. Eh, pueden comprarlo por bloque o pueden comprarlo todo completo. Por supuesto si lo compran completo eh, es una diferencia grande de dinero a si lo compran por bloque. Eh, pero también pueden comprarlo por bloque, son siete bloques de tres videos cada uno, son 22 videos en realidad porque el primer bloque eh, viene con eh, con cuatro videos, pero porque es la introducción eh, los videos en sí de aprendizaje eh, son los otros cuatro, es como el índice y con Lola dijimos no vamos a cobrar el índice <ríe> así que eh, Nada, estoy muy, muy, muy, muy contento eh, con, con ese máster, cómo nos quedó, eh, fue fantástico. Eh, ojalá todos los que ya son astrólogos, todos los que estudiaron astrología, ojalá hagan el máster y, eh, por supuesto, eh, al finalizar el máster... Eh, tienen que hacer una presentación y, y una vez que hacen la presentación eh, que nos hacen a Lola y a mí la presentación eh, les otorgamos un título de máster en astrología kármica eh, por supuesto, los títulos no son oficiales porque no existe la carrera como tal de astrología en, oficialmente en, ninguna, en ningún país del mundo, eh, pero sí son certificados por el CAF, ¿Qué es el CAF, la comunidad que nosotros tenemos, Centro Aprender Astrología Fácilmente. Y, y cuando están certificados por una comunidad no es lo mismo que andar por el mundo solos eh, les agradezco muchísimo si no se suscribieron todavía a este canal les pido que se suscriban al canal que le den click a la campanita para que les avise cada vez que subo un nuevo video. a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón eh, también eh, les voy a dejar ahora en el final todas mis redes sociales para que me sigan en las redes sociales eh, y, y les voy a dejar un, un videíto de, de la presentación de, de Astrología Kármica. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. Chao, hasta el próximo hasta el próximo martes con Los Ángeles y hasta el próximo sábado con más cuestiones astrológicas, no el próximo sábado, perdón, más cuest sí, más cuestiones astrológicas, Lola con el horóscopo. Chao.